La Fundación Tomás Lidia y, y, y Javiera Recare García tuvo su fruto, su nacimiento en tres hermanos emprendedores que tuvieron que emigrar a América y que hicieron una gran fortuna. Y bueno, no tuvieron descendencia y esa gran fortuna lo que quisieron es dedicarla a, a pensar en los demás y al servicio público, al servicio de, de, de las instituciones sociales fundamentales. En Navarra y fuera de Navarra. Y nuestra fundación, pues realmente no hace actividades propiamente dichas, pero sí ayuda a otros que hacen esas actividades. Y la innovación, ¿por qué la innovación? Porque es imprescindible en todo. El Porque ellos eran emprendedores y to toda empre todo emprendedor y toda empresa, sea del tipo que sea, necesita innovarse. Y si no te innovas, caes. Vas para atrás y nosotros tenemos que ir para adelante. ¿Y cómo se va para adelante? Innovando, innovando. innova unas veces uno y otras veces otro. Y después de innovar, replicarla. Unos se copian a otros. Y eso es lo que hemos hecho todos.